Hola, soy Raúl de iPhone Digital y posiblemente estés bastante preocupado porque, o agobiado porque no, no funciona la pantalla de tu dispositivo, tanto iPhone, iPad o iPod y la tenga la pantalla en negro y no responda. Eh, no te preocupes porque te voy a enseñar ahora mismo unos métodos muy rápidos para que puedas, eh, bueno, que enciendas la pantalla, puedas poderla usarla y deje de estar en negro para que puedas seguir usándolo. Eh, muchos usuarios nos no han escrito eh, diciendo que les ha funcionado la solución en nuestro post, en nuestro artículo que tenemos en nuestro portal pero te voy a explicar en este tutorial que va a ser rápido, en menos de un minuto lo vas a tener solucionado ¡Empezamos! <risa> Muchos de vosotros eh, me habéis escrito algún comentario o habéis pedido que haga un tutorial porque estáis preocupados ya que no, no funciona la pantalla, se ha quedado negro en vuestro iPhone, iPad o iPod Touch. Eh, por eso he hecho este vídeo y lo que vamos a hacer es te comentar algunas cosas que tienes que revisar en tu dispositivo porque a lo mejor el problema está eh, fuera de tu dispositivo y se puede solucionar rápidamente. Y luego pues después te daré unos cuantos consejos eh, usando algún programa eh, enseñarte cómo puedes solucionarlo directamente desde tu dispositivo, ¿vale? Bueno, lo principal, lo primero que tenemos que ver, eh, eh, tienes que si no tienes prisa puedes dejar que tu dispositivo pues esté un día o día y medio eh, sin usar porque seguramente se descarga la batería. Luego le vuelves a enchufarlo y cuando tú vuelves a enchufar una vez que está sin batería un dispositivo se inicia de nuevo y ya posiblemente se haya solucionado el problema. Posiblemente a lo mejor una aplicación eh, ha dejado un poco inestable el sistema operativo y haciendo eso, ya se soluciona el problema. La siguiente eh, opción, si tiene más prisa y a lo mejor no te funciona, lo que tienes que hacer es intentar eh, cambiar el cargador que estás usando normalmente. Puede ser que esté roto y tú no lo sepas y aunque lo pongas a cargar, no, no le transmites la corriente a tu dispositivo y tú crees que lo está cargando y realmente no lo carga. Y a lo mejor tu dispositivo está sin batería, por eso no se enciende la pantalla. Lo siguiente, eh, si has probado con otro cargador y no te funciona, lo que tienes que hacer es probar un enchufe diferente en tu casa. A lo mejor tú no lo sabes y a lo mejor ese enchufe eh, está roto. Compruébalo con otro dispositivo o otro, enchufando otro aparato a ver si realmente eh, tiene corriente. Y luego ya el tercero y último que tienes que tener en cuenta es que si usas eh, algún cable Lightning eh, para cargar tu dispositivo, pero eh, está pues un poco mordido, está eh, roto, etcétera posiblemente el cable no transmita... Eh, tampoco la energía a tu dispositivo Y por lo tanto tú crees que lo estás cargando Y seguramente pues, no le está llegando energía Y sea ese el problema Si después de haber comprobado todo esto eh, Sigue tu dispositivo No se enciende y tiene la pantalla en negro eh, Te voy a explicar ahora directamente eh, Cómo se puede hacer Directamente el dispositivo Y luego si no te funciona también directamente Usando eh, un programa Porque hay gente que me ha dicho Bueno pero es que yo no puedo hacer esto porque el botón de home inicio No me funciona o el botón de encendido tampoco me funciona o de power pues tranquilos que también hay instrucción para eso vale pues ahora te voy a explicar directamente con el dispositivo es obvio que mi iPhone la pantalla no la tiene negra, es decir, lo voy a poder desbloquear pero con lo que te voy a explicar ahora mismo es necesario simplemente que sepas cómo se hace, cómo se puede reiniciar el dispositivo que al, final, al fin y al cabo es lo que te interesa eh, que veas en este vídeo qué es lo que tienes que hacer. imaginemos que está la pantalla en negro y voy a enseñarte cómo usar con los botones eh, poder reiniciarlo. Eh, si te estás preguntando, bueno, es que a mí el botón de Home o de, o de apagado encendido que es el que voy a usar ahora no me funciona. Eh, después de este consejo de cómo se reinicia, a continuación te voy a explicar cómo puedes reiniciar tu dispositivo eh, sin tener que usar eh, los botones eh, físicos, ¿vale? Bueno, pues imagínate que tu dispositivo está con la pantalla en negro eh, y no sabes cómo encenderlo, no se puede encender por cualquier motivo, ¿no? Entonces vamos a reiniciarlo. Eh, no tengas ninguna preocupación porque no se va a perder ningún tipo de dato, etcétera No obstante, si tienes algún tipo de miedo, puedes hacer una copia de seguridad en tu iTunes y, bueno, y luego proceder a hacer el reinicio. Bien, lo que tenemos que hacer es mantener apretado el botón Home, y luego el encendido apagado, eh, que está aquí en la barra del la, lado lateral, en caso de que sea un iPhone 6 en adelante, o en la parte superior si es un modelo más antiguo, ¿vale? Entonces, vamos a tener que mantener apretado y vamos a contar eh, hasta 10 o 15 segundos. Y justo cuando aparezca el logotipo de la manzana, eh, tenemos que soltar el botón de, de encendido apagado, ¿de acuerdo? Vamos a ver Una, 2 y tres. Voy a apretar los dos a la vez. Una, dos y tres. Uno, dos y 3, 4, 5, 6, 7, 8, soltamos el botón de encendido apagado. ¿De acuerdo? Y ahora ya solo tenemos que esperar a que se reinicie el dispositivo. Ha sido un poco antes de lo que pensaba, a lo mejor cuento yo demasiado, demasiado rápido. Y solo hace falta que esperemos a que se reinicie nuestro dispositivo. Eh, como te he comentado antes, eh, te voy a explicar ahora la siguiente explicación para que puedas reiniciar tu dispositivo en caso de que los botones físicos de tu. Dispositivo no funcione. Pues si tu pantalla se ha quedado en negro en tu iPhone, iPad o iPod Touch y no sabes cómo puedes solucionar el problema, eh, te voy a enseñar un programa que es gratuito, porque bueno, no sabes. Puede ser muchos los factores por lo que se te ha quedado bloqueado tu, tu, tu dispositivo. Puede ser, por ejemplo, eh, lo has puesto en modo de recuperación y ya no puedes salir de ahí. Eh, se ha quedado eh, bloqueado con el logo de la manzana o a lo mejor has hecho una actualización de, de IOS y también se te ha quedado bloqueado en la pantalla negro o cuando has hecho un jailbreak incluso algunas veces eh, el, el fallo es tan conocido que es el del, el del loop infinito, ¿vale? también no puede ocurrirte pues bien, eh, para eso tienes que visitar la página ¿vale?com, como lo ves aquí arriba, eh, barra es barra y una vez que llegues aquí lo que tenemos que hacer es buscar los productos que va a funcionar tanto eh, con Windows como con Mac tenemos que buscar un, un programa que se llama Rayboot ¿vale? Eh, yo te voy a enseñar en cómo funciona en Mac, pero eh, el funcionamiento eh, lo que tienes que hacer es, al final es igual que si lo hicieses en Windows, ¿vale? Muy bien, pues una vez que hemos hecho clic en, el, en este programa que se llama Rayboot, ¿vale? Eh, le das a descargar, ¿de acuerdo? Y lo instalamos. Bien, yo ya lo tengo instalado para ir avanzando y lo que voy a hacer es abrirlo, ¿vale? Voy a buscarlo por aquí. A ver. Y te comento, yo de momento no lo tengo conectado al dispositivo, ¿vale? Porque voy a hacerlo todo el proceso como si lo estuvieses haciendo tú, para que veas paso a paso cómo funciona. Bien. Eh, como ves, una vez que lo tienes eh, ya instalado y lo abres por primera vez, te va a decir que lo conectes, ¿vale? Yo voy a conectar mi dispositivo eh, Lightning a mi iPhone. Muy bien. Eh, te comento antes que nada que esto eh, el programa es compatible con cualquier iOS, ¿vale? No tiene ningún problema si es el 10, el 9, el, el, el, incluso para futuros, porque van actualizándose este programa. Y luego también funciona con cualquier dispositivo iPhone, iPad o iPod Touch. O sea, si tuvies de todas formas alguna duda o pregunta, deja tus comentarios y te lo resolveríamos, ¿vale? Bien, una vez que ya está conectado, te aparecen estas dos opciones. Lo que tenemos que hacer es entrar en modo recovery, solo con este, haciendo clic aquí, ya lo haríamos. Y una vez que estemos aquí dentro, eh, ya te comentaré lo que tenemos que hacer. Vale, ahora ya estamos en modo eh, recuperación, ¿vale? Como ves aquí, ahora si hiciésemos clic saldríamos, no lo voy a hacer. Muy bien, y una vez que estemos aquí, pues ves que pones aquí eh, solucionar todos los problemas de IOS en cuanto a mejor el tema de bloqueo, ¿vale? Los que te he comentado antes. Pues bien, hacemos aquí clic y luego ya pues eh, continuaríamos tiene un modo avanzado que no lo recomiendo y luego te quería comentar tres cosas así aquí que no sé si lo puedes ver de acuerdo aquí que ponen en, como apuntes o, o, o cosas a tener en cuenta no eh, lo que te haría en primer lugar sería haría una actualización de tu IOS a la última versión una des después de que haya hecho la restauración eh, también lo que haría es volver a, volver a desbloquear todos los dispositivos y luego eh, los dispositivos que aquellos que tengan instalado el jailbreak ¿vale? serán eh, restaurados y ya no dejarán de tenerlo eh, el jailbreak, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta pues, si pues, no quieres hacerlo. Pero en todo caso, eh, es necesario para poder desbloquear todo el tipo de pantallas negras por todos los motivos que te he comentado antes, ¿vale? Una vez que esté todo hecho, pues le daremos a estar y, y continuar, continuaríamos siguiendo los pasos que nos van eh, pidiendo. Vale, pues simplemente con este eh, consejo, con este eh, programa gratuito, puedes desbloquear tu dispositivo de la pantalla negro. Si te ha gustado el vídeo el tutorial, pues te agradecería que dejases un like. Y si te suscribes al canal de iPhone Digital, podrás recibir pues, noticias, consejos, eh, relacionados con Apple, incluso dispositivos Android y todo lo relacionado con la tecnología. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta la próxima!